bastante cauto y hablar en volumen bajo, pues, porque estoy acostumbrado a estar a los gritos cuando produzco o organizo eventos de rock que esté Así que desde algún espacio voy a ser bastante cauteloso. Ahora sí, damas y caballeros, sean muy pero muy bienvenidos a este nuevo evento con fraternidad y herrera en su segunda emisión. La verdad Es una alegría tenlos a todos acá presentes les pido a quienes están por allí abajo dando vueltas entre tantos vehículos que quieren arrimarse al fogón en esta tarde tan linda que San Pedro, mi amigo San Pedro nos ha brindado en el día de ayer la cosa venía complicada y por respeto y para proteger a los expositores decidimos por supuesto postrargarlos al día de hoy así que en principio esa era un poquitito el concepto Quiero, en principio también, brindarle un gran fuerte aplauso y acompáñenme para con los anfitriones, la gente de la ya con nosotros fuertes aplausos, por favor, a tu personal técnico, a las camareras, a Alan, que nos ha brindado esta posibilidad, este, este tan lindo lugar, con tan buena onda. Eh, la verdad que en Capital Federal no hay muchos lugares así para que puedan venir los expositores a traer sus vehículos, Así que sin más preludio, quisiera en principio agradecerles a los expositores. Por favor, el señor Jorge Avellaira, fuertes aplausos con su Ford A-28. José Heinrich con su asex 27. Por supuesto, su señor Elena que también nos ha acompañado. Coronel Daniel, con el velar, 57, tan bonito, la verdad un misil. Ariel Warren con su Ford 29 Carlos Talta, con su Chevrolet 46 Amarilla, un número opuesto, un amigazo, siempre está. Diego Asim, obviamente, con su Chevrolet brava, que también se vino con un dron, que ha firmado, ha hecho unas muy lindas topas, se ha retirado, que hace unos minutitos nada más. Guillermo Piñero, Víctor Callao, con otra Chevy 70. Federico Bechi, con esa brava 70. Eusebio, Eusebio Mural que vino a sacar fotos, un PH, y esto es una cosa muy particular. El muchacho tiene familia en Junín. Los que somos fierreros, si decimos Eusebio, estamos hablando del Caballero de camino de Eusebio Marcilla. Justamente, por eso tiene ese nombre, la verdad, un tipazo que sacó unas fotos hermosas también. Eh, no me quiero olvidar, Jorge, Jorge Fasola. La verdad, muchísimas gracias, Jorquito, de todo corazón. Siempre tengo una anécdota con vos, y lo digo, ya lo conté 70 veces, una vez hice cumpleaños mío en un boliche de del Place en la calle Lascom y el auto era de él. Y yo, para mí, no a mi criterio, eh, se destinó la pintura de tantas fotos que le sacaron por el tema del flash. Un autazo. Gracias, Jorge, de corazón, por venir. Eh, Fabián conto ¿eh? con su pick-up. ¿eh? La Sapo, la 51. No te veo, pero te viste. Allá está. Gracias, querido de corazón. A vos y a tu familia que vinieron también. ¿eh? Gracias, de corazón. Bueno... Eh, no me quiero olvidar agradecerle Matías, Matías Colazo, con su hijo, con el sonido que siempre colaboran de la banda Efecto Pismalión a los buenos cultores de la música del rock and roll y el rock progresivo instrumental les aconsejo, Efecto Pismalión Matías Colazo hace el sonido se los recomiendo de corazón gracias Mati, eh. gracias gracias Mati también por supuesto, por supuesto eh. Ernesto Espina con esa chata de 29, perdón, una negra que está muy me parece que se me acabó de ir, ¿eh? pero fuertes abrazo también. Walter Cardoso con el Belair 55. Nelson Reyes, el rey de la cromada con el Plymouth. ¿Dónde estás? No sé si estás acá. ¿Y estás, qué capo, qué grande. Muchísimas gracias. Agnus, Agnus, el rifero, mi amigo mío, ya está como siempre con esa Chevy tan bonita que siempre te la es. Che, ¿qué pasa? ¿Dónde está la gente de la bastarda? Está por acá, qué lindo. ¡Aguante la gente de la Bastarda! Y Radio luz, por supuesto. Eso, la verdad, muchísimas gracias por la buena onda. Que van a ser también un evento, eh? si no tengo malentendido, entendido. Eh? Vamos con esa, ¿no? Bueno, eh, ¿dónde estás Willy? Willy Elvis. Siempre un fierro. Siempre está con nosotros. Está abajo, seguramente. Siempre lo tenemos con su Mercuri 51. Pero en este caso, y en esta y en este caso en particular, se trajo el Chevrolet Corvette un Stingray amarillo que lo pueden ver acá enfrente un autazo que hace un tiempo que no se mostraba y ahora por suerte y gracias a Dios lo pudo traer muchísimas gracias Willy, la verdad una alegría gigante Santiago Verón, una cosa tenemos también eh, no me quiero olvidar de agradecer eh, a Diego Asim eh, por su trabajo que ha venido para hacer una generación con el drone. bueno, obviamente la gente de área 57 del clásico ¿no? de la asociación de automóviles antiguos de la luz ¿Eh? gracias querido de todo corazón. Eh, bueno, tengo más todavía Rubén Posi que está sacando fotos por ahí un tipazo que saca unas fotos geniales con su modelo en este caso la señorita Oriana le quiero agradecer y pedir un fuerte aplauso para todos ustedes por favor por supuesto al señor Marcelo Riggelo cuántas horas hablamos Marcelo ¿Eh? con todo ese asunto de a la, a las idas y de las vueltas con el tema de la lluvia, pero la sacamos adelante. Eh, a La gente de la cromada, bueno, Pigu y la verdad, Pigu, gracias de corazón con quien Franco, con quien nunca, gracias por venir, la verdad, amigazo mío de Norberto, de Papo Napolitano, de la época de los autos de carrera, los vecinos. Pasamos tantas cosas tan lindas, hemos compartido tantas cosas a Santillán de la Plata también, que se viene un copado el chabón, la verdad. Eh, en principio, no tengo más que pagar ese momento para todos ustedes, pero quiero que se haga cargo alguien al respecto del presidente de la Asociación de Club de Buenos Aires. Por favor, el señor Abeleira, Belleira y o Compañía, háganse cargo si no están muy lejos por acá. A ver, Hágase cargo de la palabra. Muchísimas gracias, querido. Gracias a todos por venir, la verdad es un gusto compartir con todos. Y bueno, vamos a tratar de que se repita, ¿no muchachos? Sí. Un aplauso sí. para que se sí, Exacto. Vamos a usar la ¿no? bueno, ha sido un gusto. Gracias de corazón. Con esto no estoy dando un cierre de eventos. Simplemente estamos haciendo una pseudo apertura eh, para que ustedes puedan disfrutar de esta tarde. Están invitados todos los fines de semana que ustedes quieran venir. Es muy, un lugar muy bonito, creo que, y seguramente coincidimos que nos atienden bastante bien y eso es algo que se valora y se respeta. Así que desde ese espacio sigamos disfrutando un rato más todavía. Nosotros no tenemos ningún apuro, así que sigamos con música y gracias por venir.